En nuestra página web fotoaprendizaje se encuentra disponible una serie de recursos gratuitos para que puedas de una forma u otra uh, complementar tu Photoshop. Por alguna extraña razón, muchos usuarios desconocen cómo instalar estos complementos en Photoshop, pinceles, patrones o texturas, estilos de capas, opciones y demás. Así que en este video te voy a explicar Cómo instalar estos complementos en photoshop de una manera simple y sin complicaciones aunque te recomiendo que tomes apuntes para que no te pierdas de nada y así tu photoshop sea un super photoshop comencemos Muy bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página web photoaprendizaje.com y dirigirnos a la sesión de recursos gratuitos. Aquí entonces descargamos los recursos de interés. Aquí tenemos disponible lo que son fuentes, lo que son pinceles, estilo, todo lo puedes descargar de forma gratuita. Entonces, una vez que ya hayas descargado los recursos de interés, veremos cómo podemos instalarlos en Photoshop. Muy bien, vamos a suponer que queramos instalar lo que es un paquete de fuentes. Le damos un clic acá y localizamos la fuente de interés. Doble clic en este caso. Vamos a instalar a Alien Encounters. Le damos a instalar. Y prácticamente ese es el proceso. Pasamos a Photoshop. Y ahora verificamos si esa fuente está instalada. Alien Encounters con la A. Vamos a ver... y ahí está, ahí lo ven, miren cómo ya la fuente se ha instalado sin ninguna complicación ah, pero si yo quiero instalar varias fuentes, pues las seleccionamos le doy un clic a la primera, piso la tecla shift, selecciono el rango, vamos a poner hasta acá y simplemente con clic derecho dentro de ese rango seleccionado selecciono instalar, o instalar para todos los usuarios como usted entienda y automáticamente todas esas fuentes se instalan. Ya esta estaba previamente instalada. Y ya yo puedo usarla tanto en Photoshop como también en otro programa de Windows. Porque se instalan directamente en el sistema operativo. Bueno, y si ahora quiero entonces instalar lo que serían brochas o pinceles. Pues seleccionamos el pincel. Le damos doble clic. Y automáticamente ese pincel ya se pasa a Photoshop. Lo buscamos dentro de la herramienta pincel, le damos clic derecho y pues lo podemos encontrar en la categoría que está. En este caso pinceles especiales. Le damos un clic y estos fueron los pinceles que se instalaron en lo que sería esta versión de Photoshop. Amplio el tamaño. Recuerden que si no tenemos una vista previa es porque la tecla Cast Lock está activa. La tecla de bloqueo de mayúscula. Y lo ven, ahí tenemos ya este pincel ya creado. Normalmente este método de doble clic al recurso funciona para cualquier recurso en Photoshop. Ahora bien, te voy a mostrar otro método en caso de que este no te funcione. Que es muy difícil que no te funcione, pero en caso de esto, Lo voy a hacer entonces con las formas. Supongamos que yo quiero instalar nuevas formas personalizadas pues lo hacemos de la siguiente manera tanto en esta casilla en este icono que tenemos acá le damos un clic a importar formas o también directamente en su panel que se encuentra en el menú ventana buscamos formas aquí está y le damos un clic acá a lo que sería el menú contextual y seleccionamos importar formas y lo que hacemos ahora es es buscar ese archivo de formas, que en mi caso se encuentra en la carpeta cursos, uh, recursos de los cursos, vamos a ver, um, me parece que es esta, um, um, formas, le damos a cargar, Dice que no se ha podido cargar porque ya hay el número máximo de forma. Bueno, es que ya estaba previamente cargado. Bueno, aquí está incluso el doble. Pero me lo ahí, ya eso es todo, miren. O sea, ya tengo nuevas formas en Photoshop. Entonces, para usarla, pues la arrastro y ahí está. Lo mismo lo podemos hacer también con los estilos. Simplemente buscamos el panel estilo. Aquí está le damos un clic a lo que sería su menú contextual, repetimos el proceso, importar estilo, buscamos el estilo, lo cargamos, y aquí lo tenemos ya disponible. ¿Se Sería este. Y ya le damos un clic y vemos cómo cambia en lo que sería la capa activa. Bien. Y bueno, ya por último te voy a mostrar el tercer método en caso de que los dos primeros pues, te den problemas. Lo que vas a hacer es seleccionar el archivo de interés. En este caso voy a trabajar con lo que serían los motivos. Voy a seleccionar este pad, clic derecho, copiar y ahora voy a la siguiente ruta de mi computador. Elijo el disco local C, elijo User, elijo mi usuario, el primero y aquí entonces voy a buscar una carpeta que se llama appdata obviamente no puedo verla porque está como archivo oculto para poder pre visualizarla hacemos lo siguiente nos dirigimos a lo que es view o vista seleccionamos option y aquí en view elegimos mostrar lo que serían archivos folders y drivers que están ocultos, vamos a previsualizarlos, le damos Apply, y aquí entonces yo puedo ver ahora esa carpeta, ahí está, elijo lo que es Roaming, busco la carpeta Adobe, busco la carpeta de Photoshop, y aquí en Preset, elijo entonces, en este caso lo que son los patrones o motivos, Pattern, y es aquí que voy a colocar estos nuevos patrones automáticamente yo entonces a cierre y vuelvo otra vez a abrir el photoshop pues voy a ver que voy a tener dos nuevos patrones o motivos vamos a verlo y bueno ya solo restaría pues probar los nuevos patrones le damos un clic al icono FX, Superposición de Motivo o Parent Overlay si tienes Photoshop en inglés. Y pues lo que hacemos es ahora es probar los nuevos patrones. Aquí están las dos categorías nuevas. Seleccionamos y listo, aquí la tenemos. Espero que este video tutorial pues te haya ayudado a cómo no tan solo descargar lo que son los recursos gratuitos de nuestra página web, sino también que puedas instalarlo sin ninguna complicación, a través de los tres métodos que hemos visto en este video tutorial. Como siempre, si te gustó este video, te animo a que le des like, que te suscribas a nuestro canal y que siempre comparta esta información de valor vinculada con la fotografía y el Photoshop. Dios te bendiga mucho y chao, chao.